Estamos llegando a la guardería Mome de Ensenada. Vamos a pescar con Nicolás Quinn a ver qué pasa con los peces acá, en la zona de Berizo. Amigos, llegamos. Guardería Mome en Ensenada. Eh, vamos a pescar junto al guía Nicolás Quinn. Parece que está buena la pesca. Vamos a ver si tenemos suerte con los berizo. Así que ya embarcamos y hablamos con Nico. ¿Qué pasa con la gran cachiva? Gabriel, el, ¿El, el pescador. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sale pesca? Sí. Vamos por lo grande. Eh. Bueno, volvimos a Berizzo, Ensenada, acá con Nico Quintas y Nico Buen día, Gaby, buen día para todos bueno vamos por lo grande vamos a buscar lo grande ya están así que ahí vamos a andar atrás de ellos toda eh, la temporada si ah, habíamos hecho una nota de arranque de temporada ya a sí. fines de marzo ahora estamos fines de mayo de dos meses ya y ya el grande está firme el pejerrey está muy buena en la pesca así que hoy vamos a tener un día con viento leve del sector sur oeste ¿oh, eh? sureste perdón sureste y buena maría en creciente así que hay chance hay buena chance. Hay buena, buena bueno, es pronóstico para, para el día. Y se está pescando dentro todo bien. Se está pescando muy bien. Sí, se está pescando muy bien. Y ahora tenemos los meses de junio, julio, son los mejores. Y viene lo mejor, sí, pues salen los más grandes. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, dale, dale vamos. En imágenes les mostramos ahí. Dale. ¿Cómo dale. está la pesca en Ensenada de Brisa Dale.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 te esperamos. La mejor carnada de Zona Norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749 0244 o al 1160 43 3297.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 Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03. Whatsapp 1167252300 2300 Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Asaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berizo. En esta ocasión vamos a mostrarle algo de lo que es la inventaria de Kim Fish. Bueno, eh, para mostrarles primero ingresaron pantalones, Tengo pantalones de Risto, pantalones livianos, secados rápido, están muy buenos. Había poco material en el mercado y este ingresó con muy buena calidad, muy buena terminación y súper cómodo. Tenemos este modelo que es con Risto. Tenemos este modelo que viene con telas pattern, lo cual lo hace súper cómodo porque son elásticos y se ajustan a, a, a cualquier persona viene con el bolsillo termostellado para tener mayor protección en el agua y demás y después este modelo que también viene con tela spandex viene con refuerzo en la rodilla donde uno se agacha y demás para tener mayor comodidad la verdad que son súper cómodos y muy buena terminación y muy buena calidad la línea de invierno como los buzos Metropolar, viene en esta ocasión tiene diferentes colores viene en este color viene en un celeste más claro eh, y viene en un azul más oscuro es, es un Micro Polar es súper abrigado, súper cómodo y liviano ya que estamos mostrando campera les mostramos también lo último la campera impermeable y rompe viento viene con todas las costuras termoselladas es súper impermeable, súper cómoda, liviana no ocupa espacio se puede poner en cualquier valija en cualquier bolsa de pesca a la está muy buena muy buena terminación muy buena calidad clásicas remeras Primeras lisas, primeras con capucha para protegerse del sol, en diferentes colores. Bueno, acá le mostramos una violeta, una blanca, por ejemplo, para el que le gusta el color liso. Y después las clásicas estampadas con cuello redondo y con capucha. Todas vienen con filtro V, secado rápido, son livianas, se protegen del sol, tienen comodidad. La verdad es que para estar pescando es lo mejor. Y bueno, acá como verán, algunas barritas con ajuste en la nuca y con elástico que ahora se usa un montón, quedan súper cómodo y molesta por ahí un poco menos. Así que bueno, cualquier cosita, si tengo cualquier producto aquí en fin, la consulta, la desvié, tienen nuestros datos, así bueno, nos esperamos. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en Cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 348 51 40 65, o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. de cabañas el pica palo entre ríos argentina Son de pelatita de plinfoam Te acaba ayer esa, te completo? No me deja, sí. ahorita de primera vamos que busque lo grande vamos por acá vamos por allá todos bien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 Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, Whatsapp 112556-7859. Hola amigos, bueno, vamos a mostrar algo de lo que nos preguntan constantemente, lo que son las pistolas de gas.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 Ya estamos cerca del Día del Padre, así que vamos a empezar con, a mostrar un poco lo que pueden hacer regalos para ellos, que bien se lo merecen. Hoy vamos a mostrar lo que es cuchillería, en realidad tenemos muchísima, muchísima cantidad de cuchillería en el negocio, así que eh, comuníquense, llamen, vengan a verlo si pueden, si es posible, si están cerca, no se lo pierdan porque hay mucha variedad realmente en el local de cuchillería. Tenés por ejemplo, así clásico de Arcos español, muy bueno, tipo de cocina lo tenemos en todas las medidas, acá mostramos algunos nada más, bien clásicos, en arbolito también con todas las medidas disponibles, bueno, los clásicos opinel que son franceses, después todo lo que es cuchillería artesanal, no eh, nacional, por ejemplo, esto en realidad, por ejemplo, la hoja es una hoja niandú con acero 420 importada y se encaba acá, se encaba, bueno, el encabado y la vaina son nacionales obviamente, tenés algo así, en madera guayabira y alpaca, ¿sí? con también hojas de acero inoxidable importadas, ¿sí? Esto, por ejemplo, es muy lindo, de fabricación enteramente nacional, navajo de tandil, muy bien terminado, fíjate lo que es el lomo de la hoja, una sola pieza, muy, muy, muy lindo, muy bien terminado, ya afilado, pulido, con una vaina muy linda, que lo tenés así en 14 centímetros, son 20, cuchillo muy lindo, no sé si se ve bien en la cámara. Bien con lomo, bien ancho, bien balanceado. Realmente, esta gente trabaja muy, muy bien. También hace una cuchilla como para cocina, muy linda, realmente muy, muy buena. Después, así los juegos, tanto de cuchillo y tenedor. Esto, por ejemplo, es como para que el que hace el asado, ¿Sí? que tenemos la cuchilla. Esto es de Campomara en acero oxidable 420 con el tenedor con el servidor si ¿sí? que pinchamos salimos en el plato con el servidor así o para que comen asado directamente esto es encabado en hasta de ciervo también de excelente calidad esto para que te esto forjado ¿sí? tanto el tenedor como el cuchillo que bueno ahí te lo aclara es una hoja importada forjada, bueno chairas afiladores piedras pues tienes también algo así, en cuchillos de cocina tradicional, muy lindo también para hacer un regalo, o los juegos, que de estos hay varios modelos también, cuchillo con el trinche, un montón de modelos, así que no duden en llamar, en comunicarse, en venir a verlos, si es posible, y si no, bueno, hacemos envíos a todo el país, lo pueden poner con tarjeta de crédito, esta bancaria, y se lo despachamos sin ningún problema. el bote, ganadito el bote, mijo. Muy bien, Saliendo sí. el, sí. el lindo sol, vamos. Un poquito de calor. Para el otro lado. Vale, es un buen pescado. Sí. ¿Vale? no vamos, vamos, vamos, gran vamos, Nico, Nico cómo está la lancha Benite, le dijo ahí cerquita al loco pasamos y nos vinimos acá estamos bien, ahí viene Leo con el pescado bueno, se activó se activó el tique la tenemos al Fabi la Leo, cuatro cañas con pescado Arriba, pescado, bueno. El único que no pesca nada soy yo. ¿Qué a ver es la buena. Vamos a sacar una foto. Aparecieron los grandes Apareció otro pescadito bueno Ahí, En pescadito salen los, los gran sí, sí, Hay pescado mediano, chico y bueno están estos Monstritos. Estos trofeos de, del río Espectacular, hay que venir a buscarlo Está hermoso Sí, esta con la boya de Joe. Con la boya de Joe, ¿eh? sí. sí, Espectacular, lo dedicamos a él Espectacular, eh Seguimos, dale. No Está atrás, bonito, bonito. Vamos, salió. Muy bien, Gaby. Muy, Muy bien, Gaby. clavadito, vean, pelita, mirá. al lado del bote, mira. Confile. Eh, eh. Muy bien. Muy bueno, Gaby. Viendo el labio. Bueno. Muy lindo, muy lindo para ver los piques. Al lado del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 La mejor fruta y verdura de la zona. En zona norte del río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada.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 Comunicate al 11 63 98 59 96. En Berizo, el guía Gustavo Rosales te invita a pescar los grandes matungos del río de la Plata. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación, traque de 6 metros 40 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999959 59.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 Macundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejes reyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. No, ir, no? Este veces saltar varias veces. está el otro. está el piquito, David. Sí, yo lo agarro. No, agarro. No, acá por Fabi, qué, sí, qué pescado, Qué pescado Vamos. Fabi, le el nombre Mariana, Pero, que esto! Vamos. Maria, papá! Esto, ríe, la me con Nico Quinn ¡Qué lindo verlo saltar! ¡Qué pescado! Cuando picó, viste, volvió la boya ¡Esto pesado! Lo clavé y por arriba. Va. Bien ¡Ahí, bien ahí bien. el gran ahí! ¡Ahí, Los Nico están los grandes. ¿eh? Vamos no a ver está. eso, eh. Los grandes están. Hay que venir nomás. Espectacular. Mira que pescadito, eh. Vengan Venga, aprovechenlos. Temporada. Recién arranca. Recién arranca, digamos. ¿Eh? Tenemos cuatro meses más para pescar, pescar Rey y lo mejor está por venir, eh. Bien, los invitamos a venir a los amigos pescadores a buscar estos verdaderos trofeos del río. Espectacular, Nico. Cho grande, zanjada, filé, mojarra y a darle, a buscarla. Ahí, <risa> Doblete. Doblete dedo, a ver, sí, perfecto, David. Eh, buenísimo, ruido de la plata. Bueno, otro más, Gaby. Muy bueno. ¿Te revienta? ¿Puedes ir? Queda ciego. ¿Y después se va a cambiar? Con la primera vuelta. Ahí está de vuelta en la del medio, me parece. Nico, último pique, una muy desarmando, buena jornada, ya desarmando las líneas, el último pescadito de la jornada, la verdad es muy buena jornada, pasamos un día espectacular Gaby, puro cañazo, sea, bueno, Mirá lo que será. acá tiene un cajoncito de pescado, esto fue la cosecha del día, como pueden ver acá pescado grande, metimos unos cuantos, y acá el amigo Hernán también tiene alguno ahí. Pesca espectacular y bueno, están invitados a venir acá a la zona de Ensenada, Berizo. Estamos para salir de miércoles a lunes, ¿sí? Para que cómodo, seguro, motor grande, buena atención y buena pesca. Así que bueno, nos invitamos a venir a, a pasar un día acá en otro querido río y bueno, está están la agenda abierta, así que bueno, le paso el contacto, Gaby. 221-355-1178 si sí, me pueden llamar o mandar un whatsapp o si no por facebook me pueden encontrar como nico queen ¿Eh? así que bueno gracias gaby por venir gracias bien? nico ¿Eh? la, gracias a todos los amigos que vinimos a pescar ¿Tanán? gracias a todos sí. Fera, ¿eh? gracias, gracias. Ah. una petita hermosa es la pecera como está full son los negros ya son monedos mirá para el estanque mira la full el, ¿eh? re bien mira los peces para repoblar el estanque? A la tosquera. Ah,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 La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del experimentado guía Miguel el Flaco Gonela. Dispone de embarcación tracker 620 totalmente equipada. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 3462-62 51 En Facebook lo encontrás como Miguel Gonela. Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañaz.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 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, también dispones de alquiler de tracker con motor. Tracker 520 y 620. Contactate con Mariano Piper Pesca. Celular 02477-1555-1425 Piper Pesca de Mariano Piperno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 Sorteos, espectáculos y cena show. Accede a la web para más información y anotate. ¡Te esperamos!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 Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Gerlain. Pone de tres embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473 46 95 72. Facebook Santiago Gerlain. En Laguna La Picasa. Pesquero el amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477 46 42 En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio Pergamino Guía de pesca. En zona norte del río de la Plata, Javier Vila te invita a pescar los grandes matungos. Cuenta con embarcación de 7 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 150 caballos. También alojamiento en la isla. Comunicate al 1166 78 27 17 o en Facebook Javier Vila.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 para que todos los pescadores deportivos puedan acceder, así que usted sabe. Amigos del pescador, esta es la aventura que tenemos para ustedes, para ofrecerle con nuestras salidas diarias todo el año. Esta actividad la puede practicar en familia, con amigos, solos en grupo nosotros nos encargamos siempre de organizar y formar los grupos para que todos pasen un buen momento se denomina este tipo de excursión pesca de altura es aquella que estamos entre los 50 y 60 kilómetros tiene una duración promedio de las 6 de la mañana hasta las 4 a veces a las 5 de la tarde de acuerdo a los a los resultados eh, esto es lo que se puede pescar, en este caso, bueno, hemos encontrado un hermoso cardumen de chernias, a veces aparecen los grandes cardúmenes de, de salmones, meros, pero la actividad realmente es 100% segura. Amigos del pescador, nos despedimos agradeciendo eh, en especial al programa que nos da la posibilidad de mostrarle a todos ustedes qué se puede pescar aquí en Mar del Plata en el crucero Sandocán. Los esperamos y será hasta el próximo programa.